¿Qué onda chiques? Como ya vieron en el título, hoy les enseñaré a cómo descargar el TXD de Workshop en su versión 5.3, para que puedan editar los archivos IMG, y los TXD, de su GTA 3, Vice City, o San Andreas en su PC. Bueno, para descargarlo en su última versión, se irán al link que les dejaré en la descripción. Una vez que la página haya cargado, se vienen a esta pequeña ventana de aquí en medio a la izquierda y presionamos en donde dice Don Uload, y la descarga comenzará. En mi caso, como yo entré al Firefox, la descarga comenzará cuando le den aceptar. Bueno, una vez descargado, abrimos el archivo comprimido que nos dejo, y en él encontraremos unos archivos con un blog de notas, que nos da información del propietario de este programa y otras cositas. Bueno, ahora creamos una carpeta donde dejaremos todo esto, y listo, ahora solo nos fijamos de que todo funcione correctamente para nuestras foludeces del día. En mi caso yo buscaré el GTA 3, punto, IMG del GTA, San Andreas. Bueno, como pueden verlo ustedes mismos, el programa funciona correctamente, sin algún tipo de fallos. Bueno, eso ha sido todo por este video. En un próximo video les enseñaré a cómo sacarle un buen provecho a este programín. Y antes de todo, no te olvides de dejar tu mega dislike y la de suscripción de este canal, si te di ser visual. Bueno, sin más nada que decir, me despido, bye.